Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, les voy a esta vez el vídeo es un poco diferente, no va a ser ni de gameplays ni de Destiny 2, ni nada, sino que es un video para mejorar el rendimiento de su laptop o PC, si es de bajos recursos, si es un equipo de recursos medios o altos también les servirá, pero más es para equipos de gama baja que tienen pocos recursos, etc. Lo que les voy a enseñar no lo sabe mucha gente. Por eso les comparto esta información para que todas las personas que tienen equipos sencillos, baratos y bueno etcétera que son de gama baja puedan eh, mejorar el rendimiento de, de sus equipos. Lo primero que vamos a hacer es ir aquí y bueno yo lo tengo en mi laptop en inglés pero ustedes la tendrán en español tendrán que poner administrador de tareas, como yo lo tengo en inglés yo tengo que poner Task Manager y le damos correr como administrador nos va a abrir esta pestaña lo que nosotros hacemos es irnos a Startup que es básicamente todos los programas que se ejecutan cuando nosotros prendemos nuestro equipo o lo sacamos del modo reposo o etcétera aquí muchos va a tener activado muchísimo de esto yo les recomiendo que desactiven todo excepto lo que es la seguridad de windows y una que otra cosa que aplicación que realmente ustedes vayan a usar apenas se enciende la computadora pero ustedes por ejemplo este por ejemplo vamos a activarlo lo que básicamente lo que hacen es darle aquí clic y ponen disable y lo desactivan esto lo que hace es que cuando su equipo inicie lo prendan o lo que sea estos programas no se van a ejecutar en segundo plano, entonces eso es lo primero, va a mejorar lo que es el encendido del equipo, aquí pueden ver el rendimiento, sus componentes, este es el, el CPU, o sea el procesador, memoria ram, el disco principal, el secundario, su conexión Wi-Fi y su tarjeta gráfica, o si es integrada, no importa. Lo siguiente que vamos a hacer es aplastar la tecla Windows y R, Windows R, y nos va a salir esta pestaña que está aquí, esta chiquita. Lo que vamos a hacer es poner por ciento, ahí abajo ya me sale, porque ya lo he usado, temp por ciento, y le damos en enter. Nos va a salir todo esto que está aquí. Eh, lo que ustedes hacen, bueno, en teclado americano No, no, no todavía no sé cómo se hace, pero. Ustedes en teclado, teclado en español es Control-E, bueno una vez que ya hayan borrado la información que tenían en el primer menú lo que hacen es darle a Windows R otra vez, les de le otra vez esta, esta pestaña, le dan en Temp o bueno le borran ustedes en tal caso esos dos símbolos de por ciento y le dan Enter, le va a salir esto, ustedes lo seleccionan todo lo que tengan, yo son donde tengo esto porque yo hago esto semanalmente ponen en borrar le ponen do this for all current items y le dan en skip bueno lo tienen en español ustedes pero son las mismas opciones luego lo, lo que hacemos es cerrar esto le damos en windows en rep le damos a la mayúscula y le damos en prefetch prefetch ponganle pausa si quieren escribirlo correctamente le damos en ok cogemos todo lo que está aquí lo borramos Espero un ratito, me he equivocado ustedes dan en control e y seleccionan todo esto automáticamente yo lo hago manual, clic derecho lo borran, le ponemos otra vez aquí skip y nos borra todo esto esto va a ayudar básicamente al inicio bueno, se han creado, son los que se están usando ahora mismo pero bueno, esto lo que nos permite es que esté funcionando más fluidamente nuestro equipo tenga mayor libertad de movimiento, porque para si tenemos poca memoria ram no podemos dar el lujo que esté información que no usamos guardada en esa memoria ram luego lo que hacemos es irnos a la pelea de reciclaje recycle bin le damos aquí ustedes le dan en control e este paso es muy importante porque lo que hace es que aunque ustedes lo hayan borrado en la otra opción si no hacen esto no va a servir porque los datos básicamente seguirían en su computadora Lo que nos interesa es que se borre permanentemente Obviamente en la memoria RAM siempre se crean los datos que tú necesitas usar así más seguido Pero en este momento ustedes como no necesitan esos datos, no están usándolos Entonces lo borran para que su equipo pueda funcionar tranquilamente Bueno, lo que hacemos después es irnos a, a este PC Le damos aquí, perdón, se me ha bugueado le damos clic derecho, le ponemos en propiedades aquí en esta opción, le damos en settings, le dan en esta opción en esta opción que está aquí, le dan en aplicar, le dan en ok luego se van a esto advance le dan aquí le quitan esto, le dan en custom, aquí le ponen en 4000, aquí le ponen en 8000, le dan en set, bueno yo no le voy a dar porque ya y yo no necesito le daño ok cierran esto le ponen aplicar y ok y a ustedes les va a ustedes les va a pedir que reinicien el sistema pero en mi caso no porque no he hecho ningún caso